¿Cuáles pueden ser las principales consecuencias a corto y a medio plazo del COVID-19 en el ámbito de las políticas sociales? La emergencia que estamos viviendo empieza como una, un acontecimiento de carácter sanitario y local. Y en un primer momento pensábamos que el sistema sanitario de aquel lugar donde surgió lo iba a resolver. Y hoy ya sabemos que es un, un evento que afecta a todos los subsistemas, a todos los agentes y a nivel global. Esto le da una gran complejidad, puesto que es como una caída de fichas de dominó en racimo y las pantallas van pasando rápidamente. En un primer momento se nos pidió que nos confináramos en casa y pensábamos que iba a ser casi un paréntesis Quiero recordar que la preocupación inicial era si veríamos series o leeríamos libros y pensábamos que pasados unos días dos tres semanas volveríamos a una vida prácticamente igual que la anterior. ¿no? Y las pantallas han ido cambiando. ¿no? En un primer momento pues, la gran preocupación era el colapso de las unidades especializadas hospitalarias de cuidados intensivos, pero en otro segundo momento pues, estamos más preocupados por el cumplimiento de normas sociales la, las tensiones que se viven en las familias en los domicilios en las comunidades porque han asumido responsabilidades que estaban en manos de la escuela o de los centros de día a la vez eh, en interfaces como la que hay entre servicios sociales y salud por ejemplo en las residencias de mayores se ha vivido muchísima tensión dolor y, y muchas muertes y también de alguna manera eh, la tensión entre entre las escalas a las que trabajar ¿no? es decir en el País Vasco estábamos acostumbrados a visualizar el estado de bienestar en forma de Osakidecha, en forma de la ambide, en forma del sistema educativo de la comunidad autónoma del País Vasco. y llevamos dos meses donde son las autoridades españolas las que están permanentemente en los medios de comunicación diciendo lo que hay que hacer. Por tanto, hay una serie de tensiones, de, de elementos que todavía están en curso ¿no? y van a haber... Consecuencias económicas, laborales, va a haber consecuencias seguramente políticas, geopolíticas a nivel internacional. Yo diría que estamos en una experiencia nueva, no, no sabemos qué consecuencias va a tener y el, la esfera del bienestar, pues sin duda se está viendo afectada y se va a ver muy afectada. Yo diría que en términos de, de contrato social, ¿no? si ya el contrato social estaba en cuestión, yo creo que en este momento va a abrirse como una especie de, de melón en muchas direcciones. Eh, efectivamente, esta crisis ha impactado en, lo, en los pilares de nuestro sistema de bienestar. ¿no? Ya antes de esta crisis ya teníamos retos importantes en materia pues, de, de desempleo de larga duración en algunos sectores, en materia de, de, de cuidados, en materia de protección a la infancia, algunos sectores de trabajadores que a pesar de estar trabajando no superaban la pobreza. Por tanto, había necesidades para enfrentar pues, fuertes retos en materia de bienestar en nuestras sociedades pero evidentemente una crisis como esta pues ha, ha demolido no eh, los pilares de nuestro sistema. En ese sentido, pues ya se intuyen consecuencias muy fuertes a, a corto plazo, ¿no? Consecuencias que, si bien al principio tenían un carácter eminentemente sanitario, ¿no? Por, por la naturaleza de la crisis, rápidamente hemos ido viendo esos efectos concatenados, ¿no? Ya derivados de los efectos en el empleo que han generado mucha incertidumbre en buenas partes de la familia, eh, también en el tema de los cuidados, no más allá de los cuidados sanitarios, lo importante que han sido los cuidados sociales, el tema del aislamiento, lo importante que ha sido para todas nosotras contar con personas ¿no? en las que nos podíamos apoyar en momentos como este. Por tanto, ya intuimos fuertes retos ahí. Efectivamente, cualquier reconstrucción de nuestro pacto social eh, pues difícilmente va a poder construir sobre lo que teníamos, ¿no? porque esta crisis estamos viendo que va mucho más allá de reconstruir sobre lo que teníamos, que es a lo que estamos generalmente acostumbrados en, en, en, a la hora de afrontar las crisis. ¿no? Esta ya es una crisis global, es una crisis que afecta casi casi al modelo en sí de, del contrato social que sustenta a los estados de bienestar. Por tanto, si bien hay ya consecuencias a corto plazo en materia de empleo, en materia de bienestar social en general y en materia relacional. Pues vamos a un cambio completo de modelo, casi casi de comportamiento económico, pero también social. Estamos acostumbrados a viajar por todo el mundo, a ir de terrazas, a disfrutar muchísimo con la gente que queremos de bares y quizá llegar a ese momento va a costar. Por tanto, la reconstrucción de muchos sectores económicos, bueno, pues todavía eh, uh -huh. va a tardar en llegar. Bueno, en ese sentido, nos enfrentamos a, a fuertes retos ¿no? en materia de bienestar, pero también en materia de, de, pues de cohesión social. Ante el riesgo de aumento de la exclusión social, ¿qué respuestas prioritarias cabe esperar de las administraciones públicas? Una de las primeras preguntas que yo me hice, ¿no? Ya de los, desde los primeros días de confinamiento que veíamos hacia dónde nos podía llevar esto, era cómo íbamos a responder como sociedad y cómo iban a responder las administraciones públicas, ¿no? A una crisis como esta teníamos una, una me, tenemos memoria reciente de cómo se enfrentó otra crisis y los primeros pasos pues nos llevaron a que efectivamente la primera respuesta a esta crisis fue una respuesta en cierta medida de, de inversión pública, ¿no? Porque, y casi una inversión sin precedentes que desde luego eh, era bastante, eh, era muy distinta a, a, a, la, a cómo se había reaccionado a la, a la crisis del 2008, ¿no? Eh, y, y esta inversión eh, sin duda hizo que... Las administraciones públicas trataran de dotarse de manera, pues, más o menos ágil de algunas. ...ayudas o de algunos planes que permitieran enfrentar al corto plazo las necesidades que iban surgiendo. ¿no? Eh, al final, los estados de bienestar tienen la misión de reducir las desigualdades que genera el mercado y, el, y, y la renta. ¿no? Y, y al final, es el fin último que persiguen es una sociedad más cohesionada, con una menor brecha entre clases sociales. Y al final, esa ha sido la clave de la estabilidad social de todos estos años y décadas... De ...que han sido la clave del crecimiento de nuestra sociedad. ¿no? Yo creo que hubo elementos que hicieron que se reaccionara distinto a 2008, ¿no? El primero tiene que ver que fue un factor sorpresa, ¿no? Nadie se lo esperaba y eso desterró la responsabilidad individual y la lógica esa de merecimiento que ha sustentado muchas de las inversiones o de la inversión pública hasta ahora en, en, en prestaciones y en subsidios, ¿no? Otra cosa que hizo que se reaccionara, yo creo que distinto, tuvo que ver que las necesidades tocaron a todas las puertas por igual. Todos nos confinamos y todas las familias estaban encerradas en casa, independientemente de su situación económica o su herencia social. ¿no? Por tanto, eso legitima en cierta medida que haya, bueno, intensifica un poco la empatía que sentimos, ¿no? los unos con los con las otras y reactiva un poco la solidaridad colectiva. También, eh, bueno, pues la necesidad se asentó tan rápidamente que generó tanto miedo e incertidumbre que se veía bien cualquier acción pública que reforzara esa sensación de estabilidad y de certeza, ¿no? Que al final es a lo que nos enfrentamos ahora. Y al final también ha sido una crisis global que ha hecho que el elemento identitario que nos une es que todos los seres humanos de este planeta la estamos viviendo. Por tanto, yo creo que estamos en un momento paradigmático de solidaridad y de redistribución, ¿no? Eso sí, claro, ahora hay que pagar, ¿no?, de alguna forma. Entonces, yo creo que en un primer momento ha habido un esfuerzo o una intención pública en hacer una gran inversión que, que, desde luego, ha supuesto un desembolso muy importante de fondos. Pero, claro, ¿hasta cuándo va a poder sostenerse esta inversión pública, no? Ahora es cuando nos llega y donde probablemente veamos… Dentro de poco, pues esos costes de, de la, del crecimiento del déficit público. Por tanto, ahí nos enfrentamos, yo creo, a un elemento que tenemos que decidir como sociedad. ¿no? Si creemos que es importante, y yo creo que hay a día de hoy hay consenso en, en, en, y nos hace fuertes ¿no? como sociedad, porque al final somos una sociedad inteligente y sabemos que con un buen estado de bienestar nos enfrentamos bien a estas crisis, habrá que ver... Cómo financiamos todas estas medidas, ¿no? Y ahí hay que reforzar y hacer mucha pedagogía social sobre lo importante de, de esa solidaridad colectiva, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues también hay que ver si hay elementos de nuestro sistema, de nuestro propio diseño de sistema, que hay que mejorar. Yo creo que esta crisis también ha puesto de manifiesto que el sistema público es un sistema rígido. Es un sistema también que la atención pública, sobre todo la social, sanitaria, socioeducativa, con fuertes fragmentaciones, ¿no? Yo creo que tenemos tenemos que avanzar también en no solo en, en reforzar los pilares eh, más simbólicos de financiación de nuestras políticas públicas, sino además ver cómo podemos tener el sistema más ágil y más eficiente posible. Y ahí creo que esta crisis ha puesto de manifiesto que todavía tenemos mucho que hacer ahí, ¿no? Especialmente también en el ámbito de la atención social, sociosanitaria y socioeducativa. Hay que coordinar mucho mejor las acciones que hacemos y ahí, bueno, pues tenemos todavía pues, pues tarea ¿no? por delante. Yo diría que una cuestión a tener en cuenta es que, a diferencia de la crisis de 2008, que si recuerdo bien se origina en la esfera financiera, es decir, la parte financiera de la economía ha incurrido en, en, en riesgos excesivos, en hipotecas que no podían ser pagadas y de pronto se descubre que hay como un gran agujero y eso genera una reacción en cadena en otras esferas, como puede ser la económica, la productiva y la laboral. En este caso, diríamos que el origen es diferente. Hay que parar la economía, hay que parar las transacciones económicas por una razón de salud, pero al, en principio, al menos, la estructura productiva no está afectada. Sigue, en un primer momento sigue incólume. Sin embargo, el paso de las semanas, el paso del hecho de que vaya pasando el tiempo, por una parte... Hay personas que ya no tienen el ingreso económico que les permite satisfacer sus necesidades y poco a poco también se van dañando a las propias estructuras. Hay empresas, hay organizaciones que ya temen no poder volver. La, la gran dificultad de las políticas públicas en este momento está en, en, en, digamos, en tres direcciones: ¿no? o sea, en qué medida sostener con dinero líquido, con, con circulante, la vida de la gente que no está ingresando, en qué medida. Ayudar a las estructuras, empresas, eh, administraciones, a que se, se puedan volver a activar y puedan volver a funcionar sin pérdida de tejido o con pérdida de menor, de menor tejido productivo. Y en qué medida apostar estratégicamente por otros sectores para que para el personal de los sectores que van a quedar más, más tocados pueda encontrar empleo en otros sectores. ¿no? Realmente es complicado porque, además, esto, como decía Lucía, lo podemos financiar con impuestos que cobremos a la gente que ahora vive, o con deuda, que es como pedirle impuestos a nuestras hijas, o nietas, o bisnietas, ¿no? Entonces, realmente, ahí es verdad que se, se cruzan muchos intereses, muchas percepciones, y realmente, pues, eh, a la hora de proteger, proteger vidas actuales de personas que tienen que comer, proteger estructuras productivas que en el corto o medio plazo van a poder dar eh, ingresos y van a poder dar actividad económica, o apostar por una inno innovación e inversión, por un papel más proactivo, más emprendedor, como dice Marlene Matsucato del Estado, pues realmente es una decisión política muy compleja, y como digo, atravesada también por la decisión entre impuestos y deuda. Sobre el modelo de cuidados sociales y sanitarios que nuestra sociedad necesita, ¿Cómo debemos afrontar esta crisis y las que pueden venir? Bueno, creo, no estoy convencida de que somos una sociedad inteligente, ¿no? Que sabe muy bien que sin un buen sistema sanitario y un buen sistema eh, y un buen colchón social no, no vamos a ser capaces de resistir a, a esta crisis y a las que estén por llegar, ¿no? Que en una década me hemos vivido dos y probablemente estemos... Enfrentados a muchas otras, pues, pues más pronto que tarde, ¿no? Por tanto, ahí nos hemos dado cuenta que, en parte, también todas nuestro propio bienestar no depende de, de que estemos bien nosotros o nuestra familia más directa, sino que hay un elemento pues, de bienestar colectivo que es lo que garantiza que como sociedad, como sociedad avancemos. ¿no? Yo creo que eso nos lleva a un cambio de, de, de enfoque eh, en, en todos los ámbitos de, de las políticas públicas y especialmente en el ámbito pues, social ¿no? también. Eh, creo que además estamos enfrentándonos o, o, o generalmente hemos visto que toda la parte, hemos, hay cierta tendencia también, o hemos construido todo el imaginario en torno a los cuidados y a la pues, a los cuidados sociales o a los cuidados sanitarios desde un papel pues activo del sistema activo de sus profesionales y, y en cierta medida pues pues pasivo o menos protagonista de las personas cuidadas ¿no? yo creo que ahora también nos enfrentamos a un cambio de enfoque radical donde las personas todas nosotras y nuestra sociedad y nuestras redes relacionales reclamamos un papel protagonista en cómo queremos vivir en cómo queremos ser cuidadas en cómo queremos eh, bueno, pues enfrentar y tomar decisiones sobre las, las políticas que nos afectan. no Creo que, que ahí eh, ese cambio de enfoque implica también una reorganización total del modelo de, de, de cuidados sociales y sanitarios, porque hasta ahora habíamos mirado la vejez en cierta medida como una última etapa de vida, cuando... Para muchas personas más allá de la jubilación todavía les quedan casi o más 20 años de vida, muchos de ellos con calidad, por tanto hay mucha vida más allá de la jubilación. Y eso nos lleva a la necesidad de plantear un modelo de cuidados sociales y sanitarios con un mayor protagonismo activo de las personas como sujetos de pleno derecho en la toma de decisiones sobre cómo quieren ser cuidadas. Eso sí, también creo que es importante incrementar, y, y, o sea, in, incorporar a este análisis una mirada territorial y una mirada de clase social, porque sabemos que las oportunidades de envejecer con calidad de vida no son iguales en unas u otras clases sociales. Depende, envejecemos en función de la vida que hemos llevado, de nuestro nivel educativo, de nuestra situación económica, y también envejecemos distintos en los ámbitos rurales, en los ámbitos urbanos. Por tanto, cualquier modelo de cuidados pues va a tener también que incorporar estas distintas variables ¿no? que sin duda van a definir cómo construyamos el, el modelo que necesita toda la sociedad. Realmente el, el punto de encuentro entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, particularmente en las residencias de mayores, ha sido uno de los puntos de más escándalo y de más preocupación en esta crisis. Podríamos decir que eso quizás haga... ...que se convierta en un tema de agenda más importante. De hecho, llama la atención, por ejemplo, de cuando el día 14 de marzo se decreta el estado de alarma... ...en ese decreto se dirimen cuáles son las, las actividades esenciales y se discute si las peluquerías lo son o no lo son. Sin embargo, no se mencionan los servicios sociales ni en un sentido ni en otro. Nadie se acordó de los servicios sociales en ese día y pocos días después se convirtió en el ojo del huracán. ¿no? Ciertamente eh, creo que la respuesta ha sido muy diferente. Eh, la respuesta sanitaria a mí ha parecido problemática, pero básicamente sobre lo que esperamos de la sanidad, pues una respuesta que en términos de universalidad y en términos de eficacia ha sido razonable. Sin embargo, los servicios sociales, pues yo creo que no han demostrado pues, que no habían sido puestos a punto, ¿no? Realmente el colapso relacional al que nos encaminamos, tengamos en cuenta que en este momento en España las personas mayores con alguna limitación funcional, el 80% del cuidado es familiar. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, en los, según los datos de envejecimiento en los últimos 20 años, casi se ha reducido a la mitad el número de personas que potencialmente pueden ayudar a una persona mayor cuando tiene limitaciones funcionales. O por dar otro dato, un 25% de los domicilios son domicilios de personas solas. ¿no? Si, si esto ya ha pasado en los últimos 20 años. Ahora que viene el, la corte del baby boom que nos vamos a incorporar a la edad mayor y que sabemos que tenemos más años de vida, pero también más años de vida relativamente con discapacidad, pues realmente eh, vemos que, que el modelo no se aguanta y que además esa posible alternativa que eran las residencias de mayores a las cuales más del 80% no queríamos ir, pues supongo que el resultado será mucho mayor. ¿no? Entonces para mí el reto es fundamentalmente el reto de cómo con una... Innovación tecnológica, con una innovación habitacional, con una innovación en la intervención, podemos construir un modelo de atención eh, domiciliaria, comunitaria, eh, sostenible y satisfactoria para las personas. En una sociedad como la actual, ¿qué responsabilidades hemos de asumir todas y todos como miembros de la comunidad? En el ámbito de la política social estamos, bueno, tradicionalmente eh, eh, se ha mirado, ¿no? O se han analizado las políticas sociales desde una mirada mixta, ¿no? Se habla incluso la, la evidencia científica apunta a esa provisión mixta de bienestar, ¿no? Donde hay distintos actores: el Estado, por supuesto, en el motor de muchas políticas; la sociedad como reivindicación y también como cuidado; las familias; el mercado, ¿no? Ofreciendo muchos servicios mercantiles que cuidan y que aportan bienestar. Y al final también eh, han sido esos territorios donde esos distintos actores más han participado, aquellos que más han avanzado en bienestar. ¿no? precisamente porque cuando eh, por ejemplo hay tejido social que participa activamente en el bienestar esos territorios está demostrado que avanzan más rápidamente en materia de inclusión social porque ejercen una mayor presión y por tanto le permiten a los gobiernos avanzar pero también porque participan en el diseño de las políticas y contribuyen a que las acciones que se, que se desarrollan sean mucho más adecuadas y mucho más conectadas a las necesidades locales que tienen todas y todas estas eh, eh, a, a, asociaciones, ¿no? Por tanto, la participación de lo comunitario y de los tejidos eh, asociativos está demostrado que es lo que permite en buena parte crecer a, la, a los sistemas de protección social. Lo mismo también con el tercer sector, ¿no? Eh, decía antes muy bien Fernando, ¿no? los servicios sociales, los servicios sociales como sistema público de bienestar social, han, eh, se han encargado tradicionalmente de los cuidados en el entorno, en la comunidad. no Han tenido un papel fundamental como pegamento de, de iniciativas sociales, de iniciativas educativas, de iniciativas sanitarias, que al final tenían la misión de eh, contribuir a generar territorios y entornos que fueran socialmente sostenibles. ¿no? Sabemos que esto se ha hecho con más o menor oportunidad, dependiendo de los territorios, pero los servicios sociales han tenido un papel fundamental en todo esto, ¿no? Y, y lo deben seguir teniendo. Yo creo que los vínculos comunitarios se han demostrado determinantes para eh, construir territorios socialmente sostenibles y en esta crisis lo hemos visto más que nunca pero eso no tiene por qué generar un retroceso de lo público, yo creo que la clave está en la alianza del sistema eh, público de servicios sociales porque tiene medios, tiene eh, profesionales formados que pueden acompañar en este tipo de redes y vínculos comunitarios, ¿no? porque ahora mismo el reto de muchas de estas iniciativas que han surgido en el ámbito de la comunidad, porque hemos visto que la comunidad entra con fuerza en el ámbito de los cuidados y además viene para quedarse, y eso es muy positivo. ¿no? Pero ahora el reto está en cómo conseguimos que, su, que, que sobrevivan estas iniciativas, ¿no? su perdurabilidad, y en ese sentido yo creo que las alianzas con el sistema público pues son muy buenas, ¿no? porque van a permitir precisamente eso, que es el fin último de todas las iniciativas, construir territorios pues que sean socialmente sostenibles. ¿no? Me quisiera referir específicamente a las relaciones primarias, eh, comunitarias, primarias, es decir, relaciones de convivencia, de vecindad, de reconocimiento en, el, en la calle, en el territorio, como un espacio de oportunidad, en el sentido de que bien es cierto que eh, históricamente en nuestro país la familia, la familia como lazos de sangre, vamos a decir, ha tenido y sigue teniendo un papel muy importante, eh, el Estado, las organizaciones del tercer sector, como pueden ser Cáritas, Cruz Roja u otras, las empresas de mercado, el comercio de proximidad, son agentes que operan en el territorio. ¿no? Yo diría que el reto de estas relaciones, vamos a llamar primarias comunitarias, que se han visto un poco más reconocidas en esta crisis, cuando nos saludábamos desde el balcón a una persona de enfrente, cuando había una persona que ponía en el, en el ascensor de la casa «soy de la persona del segundo derecha, se si alguien necesita que le suban la compra, que me avise». Eh, ese tipo de iniciativas que, digamos, están a medio camino entre lo que sería un tercer sector organizado y la propia familia, yo creo que tienen que tener un, un apoyo en términos de inversión pública en tecnología digital y en tecnología social para poderlas llevar adelante. Me parecen que son muy interesantes porque, por una parte, tienen más capacidad de absorción de la diversidad las estructuras públicas, propiamente familiares, pero conservan esa sensación de confianza que es tan interesante para muchas funciones, no tanto de cuidado como políticas o de representación. ¿no? Entonces, de alguna manera yo lo que diría es esta crisis, este confinamiento, primero, nos ha ayudado a ver que en esa piscina algo hay, hay algo de agua, que puede haber dinámicas, comunitarias, que no, ni son familiares ni son organizadas desde el tercer sector, que pueden tener eh, cauce, que es muy interesante que eso sea así, pero que no tenemos todavía las normas, formatos, que tenemos que experimentarlo, tenemos que experimentarlo para ver qué, qué, qué juego nos puede dar. Yo creo que en un contexto donde realmente el tercer sector eh, se le ha visto en esta crisis muy pegado a la, al Estado, muy pegado al, a los servicios sociales públicos de cartera, donde la familia ha dado de sí, sabemos que no va a dar de sí tanto en el futuro, explorar, investigar, innovar en materia propiamente comunitaria me parecería interesante. Ahora que se empieza a reconocer a sectores laborales antes subestimados, no hay que hacerlo también con quienes mujeres en su gran mayoría desarrollan un trabajo no remunerado en los núcleos domésticos. La sociedad se ha ido dando cuenta, los medios de comunicación... Bueno, se han ido dando cuenta que más allá del sector sanitario había muchísimas profesiones que estaban siendo determinantes para, pues para, para enfrentar la crisis que estaba viniendo. no Muchas de ellas con fuertes niveles de precariedad. Eh, al final esta crisis ha puesto en manifiesto que el cuidado no solo es un bien esencial, sino además es que ha puesto en cuidado que... Eh, porque ya sabíamos que era importante, ¿no? ha puesto en, en manifiesto que, que no solo es un, un bien esencial, sino que además es una profesión esencial. Y eso ha supuesto que cuando hablamos de profesión nos estamos refiriendo a los cuidados como un elemento indispensable para, eh, como motor económico, como sector de reconocimiento al trabajo de, de, generalmente asignado a las mujeres. Al final ha sido un, un, un ponernos las gafas y emerger eh, importantes eh, sectores que han permitido o que han estado sí, tradicionalmente ocultos, ¿no? Y efectivamente son las mujeres y las mujeres en situaciones más precarias las que se han enfrentado a él, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ejercicio de reconocimiento muy fuerte, no solo en términos simbólicos que está muy bien porque eso refuerza el autoestima y refuerza el reconocimiento social a algunas profesiones, sino que hay que dar pasos muy importantes en términos de protección legislativa de estos sectores, de mejora en las condiciones laborales y salariales de protección a las situaciones de alta vulnerabilidad que viven en, en, en las familias, ¿no? Y, y porque se enfrentan además a situaciones en ocasiones sin medios, ¿no? Y eh, es fundamental también que se vea el sector de los cuidados como un sector de desarrollo económico, ¿no? Y hasta ahora eh, pues no lo hemos visto así. Y en ese sentido, bueno, pues creo que todo esto es indispensable para, para construir sociedades resilientes y resistentes. Y además, no solo en términos más simbólicos, sino en términos de desarrollo económico. Quisiera enlazar con la expresión que utilizamos al principio del nuevo contrato social. Y recordemos que en la, en la sociedad industrial patriarcal. ...comparecían para firmar ese contrato social, para ponerse de acuerdo en las reglas laborales... ...en las reglas de la protección social, los varones empresarios y los varones obreros. Es decir, esa, era esa clase obrera, básicamente masculina, y esos capitalistas detentadores de la, de la propiedad de los medios de producción... ...se ponían de acuerdo a través de esos organismos representativos, sindicales, empresariales... ...o de partidos políticos que representaban sus ideologías y pactaban un, un sistema de, de vida... La diversidad de género se reducía a la diversidad entre hombres y mujeres heterosexuales que en el seno de la familia, privadamente, llegaban o no a un arreglo, que obviamente era un arreglo de dependencia económica de las mujeres frente a los hombres, y donde también en esas, diríamos, familias privadas, se resolvía la eventual diversidad generacional entre mayores, menores y poco más. ¿no? Yo diría que hoy en día... Eh, esa diversidad, esos otros ejes de, de, de diferenciación están en la, en la política. El feminismo y especialmente el ecofeminismo pues está marcando una buena parte de la agenda, precisamente de la agenda de movimientos sociales en, en ciudades, en territorios, en barrios. Y creo que, que eso ha venido para quedarse. ¿no? La, la perspectiva de género, la perspectiva también intergeneracional y en general la perspectiva de la diversidad. Muchas mujeres, como mencionaba Lucía, que se dedican a los cuidados, muchas veces internas en casas, son mujeres de procedentes de otros países, en condiciones laborales muchas veces muy precarias. ¿no? Por tanto, a la hora de que nos demos cuenta de que estamos en una nueva etapa de la lucha de clases, es decir, no va a ser incluenta la decisión sobre de dónde se recorta o se deja de recortar, o en qué se invierte o se deja de invertir, pues es importante que cada, una de nosotros, que cada uno de nosotros se ubique, sepa con quién está, al lado de quién está, y qué sujetos políticos diversos, feministas, mujeres racializadas, personas que expresan la diversidad sexual, la diversidad funcional, personas de capas sociales excluidas. Va a haber, va a haber una, una, una, una fragmentación de diferentes tipos, en la hora de articular sujetos y políticas, pues no va a ser fácil, desde luego no nos sirve de guión de la sociedad industrial patriarcal, y ese nuevo guión, ese nuevo contexto social, tendrá que ser feminista, tendrá que ser comunitario, tendrá que ser equitativo, tendrá que ser también, como decía como decía eh, Lucía, basado en, en la profesionalidad, en el conocimiento, en la autoridad pública del Estado, pero con una, una fuerte participación comunitaria y empoderamiento también de la, de la sociedad civil organizada y también con emprendimiento y con un montón de factores interesantes de movimiento económico. ¿no? Tenemos todo por hacer en ese sentido porque realmente eh, podremos conservar artefactos, instituciones, valores de la sociedad anterior ...muy importantes y conquistas que hemos tenido, pero tendremos que encajarlas en un nuevo marco de referencia. Eh, la, los estudios feministas y toda la perspectiva de género en los estudios de, y en toda la literatura académica... ha permitido, ...y en toda la investigación social ha permitido identificar a través de la división sexual del trabajo pues fuertes desigualdades por razón de género ¿no? en unos u en otros sectores. Esto tiene ese origen en ese pacto y en esa sociedad patriarcal y en esa división de tareas que comentaba Fernando, pero también tiene que ver con eh, bueno, esa segregación que muchas mujeres sufren vertical y horizontal, ¿no? como le llama la literatura un poco feminista, esa segregación vertical que impide a las mujeres llegar a algunos puestos de reconocimiento y por tanto influir directamente en mucha de la toma de decisiones políticas, pero también una segregación horizontal, que es una segregación de sectores económicos. ¿no? Y por eso también es casual, no, no es ninguna casualidad que aquellos sectores más vinculados a las tareas femeninas eh, atribuidas un poco a ese contacto, contrato social de la sociedad patriarcal, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la educación, con, los, con la sanidad, con la salud, son las profesiones más feminizadas. ¿no? Algunas de esas eh, profesiones, como la salud, como la educación, al constituirse como sistemas públicos de bienestar, han dado pasos importantes en el reconocimiento y en la profesionalización de los sectores. Sin embargo, en el ámbito de los cuidados tenemos un, un reto importante y es que, eh, permanece en buena parte todavía oculto, en, cuando ha emergido lo ha hecho en posiciones y en situaciones de alta precariedad y vulnerabilidad y eso pues, eh, es, nos lastra como sociedad.